Saludos amigos, bienvenidos al canal de Arturo Espectral 3014 en Vengeance. Como se dice como siempre Arturo Espectral 3014 y la venganza, XD déjamelos contando esta historia, pero estará a distintas factores como decir los actores principales sería, yo te cuente una parte historia y luego cuenta la otra parte la voz esperanza, XD pero bueno amigos sin más, te decir esto comencemos con esto, XDDDDDDDD cuenta la historia de unos años atrás durante la guerra fría y durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Cuenta la historia de una joven chica que es va dispuesta a cumplir su sueño de tener una profesión humilde y sana, como la de enfermera o doctora. Un día de una madrugada de 1977, se escuchaba algunos disparos que reprimían la libertad del ciudadano, Camila estaba muy asustada, pero ella no se dejaba vencer por el miedo. Una tarde de septiembre, daban algunos anuncios que da el gobierno por cadena nacional su transmisión quedaba un objetivo. El objetivo era reclutar por decisión de los padres, es hacia jóvenes hombres y mujeres. Caso que Camila anteriormente tenía conducta rebelde o liberal, cosas que en esos tiempos estaban prohibidas expresarse y se expresaba, la harían desaparecer hasta asesinarla en silencio. La difícil decisión de sus padres fueron a obligarla a cumplir el servicio militar obligatorio hasta que ella tuviera la conducta suficiente para que sea aceptada en la sociedad actual a fines de los 70. Su hija gritando, para que no fuera a ese lugar. Era una decisión madura de parte de su padre y madre. Una larga fila esperaba en su inscripción a la base militar, hombre y mujeres con antecedentes penales y con comportamiento no aceptable, esperaban para que sean atendidos. Ya no habrían pasado 40 minutos a que le respondieran los soldados que atendían a los nuevos. Ella triste, tendría un futuro con proyecto en mente y una profesión soñada que ella quería, se ha ido a la basura. Mientras ella era atendida, recibía algunas preguntas incoherentes de parte de la milicia argentina, también recibía algunas revisiones médicos. Según la categoría que ella estaba formada, fue aceptada en la colimba de alto rango. Sus tareas eran, entrenamiento con armamento de alto calibre y algunos movimientos. Camila todos los días soñaba que sería una persona buena y humilde. Al día siguiente, Camila recibiría entrenamiento con armas, ella fue trasladada a un campo de concentración, donde su tarea como cadete era matar y desaparecer a los ciudadanos que incumplieron las órdenes del gobierno, declarándolo traidores y marxistas del estado. Camila no estaba preparada en usar un arma, hasta que de un solo disparo lo ejecutó. La pobre joven decepcionada de ella misma no entendía que había hecho un acto de crueldad por mano propia, sus compañeros y sus jefes la aplaudían. No podría creer que la sangre que derramó la convertiría en un ser malvado. Sus actos se repetían, los gritos no paraban de las celdas, los disparos y las ejecuciones aumentaban, y Camila ya no era la que antes la habían conocido. Actualmente tenía un aspecto algo masculino, todos la apodaban Isaac Ramírez, como el nombre del exadmirante Isaac Rojas, su función era la misma. Interrogar, castigar y matar. En tiempos difíciles eran muy oscuros, eran 1980 y con cada víctima que se topaba, llevaba la indumentaria más respetable y tenebrosa al destino de un nazi. Ella ignoraba a sus padres, cada vez que la llamaban, ella cortaba cada vez que recibía un saludo, hasta que ella dijo, ya nunca los volveré a ver, culpa de ellos destrozaron mis sueños y me obligaron a hacer a los hoy a hoy. palabras, pero ciertas. Luego de que finalizara el primer mandato de Videla, quizás recibiría una de las mejores noticias. Fue declarada ciudadana libre. En ese momento, ella se despidió para siempre de todas las cosas malas y los peores momentos que ella había sufrido. No duda en pensar en cumplir su sueño con alrededor de 25 años y vaya que lo cumplió, pero en otro país, y con la identidad que le habían dado durante su función militar. Bueno amigos, cual fue hecho por mi amigo Edward18lecu y por mí? Espero que te guste mucho esta historia, XD te dejo con mi chica, XD adiós. Bueno amigos, espero que les haya gustado, si te gustó dale la manito arriba, no se olviden de compartirlo si creen que puede llegar a gustarle a alguien de suscribirse. Si quieren ver más video como este y darle a la campanita si quieren entrenarse cada que subo video, nos vemos hasta la próxima, adiós.